Seis de cada diez organizaciones dicen desarrollar parte de su actividad en el ámbito social transversal. Realizan actividades en relación a la promoción y defensa de derechos de colectivos en situación de vulnerabilidad, como mujeres, colectivo LGTBIQ+, personas migrantes, infancia, adolescencia… Además, la mitad de las entidades del sector aproximadamente dice trabajar o realizar parte de su actividad en el ámbito de los servicios sociales, es decir, eh, tra trabaja con personas en situación de discapacidad o en situación o riesgo de dependencia, exclusión o desprotección. Casi cuatro de cada diez organizaciones realiza parte de su actividad en el ámbito de la educación y el tiempo libre y... Tres de cada 10 dicen realizar parte de su actividad en el campo de la salud. Aproximadamente una de cada tres organizaciones tiene un amplio recorrido, por lo menos de 20 años de recorrido. Las organizaciones jóvenes del sector, que aquellas que tienen menos de 5 años de recorrido, suponen el 20% del total. Eh, en cuanto al ámbito geográfico de actuación, eh, la actividad de casi el 85% de las organizaciones no trasciende el ámbito de Euskadi. De hecho, una de cada cinco entidades trabaja a nivel local, eh, comunidad, barrio o localidad. Si consideramos todos aquellos colectivos a los que las organizaciones pueden dirigir su actividad, vemos que casi la mitad de las organizaciones del sector eh, trabaja en parte con mujeres y con jóvenes. También son muy numerosas las organizaciones que trabajan con infancia y adolescencia, con personas mayores, con personas inmigrantes o con personas en riesgo de exclusión. La mayor parte de las organizaciones del tercer sector social de Euskadi compagina la provisión de servicios con la realización de otras funciones sociales como la sensibilización o la promoción de derechos. A través de la provisión de servicios, las organizaciones dan respuesta a las necesidades de los colectivos, de las personas destinatarias y acercan y les acercan a estas los, los recursos disponibles. El 86% de las organizaciones realiza provisión de servicios, es decir, que ofrece algún tipo de servicio. El 14% restante se dedica de forma exclusiva a la realización de otras funciones sociales como la sensibilización, la investigación, la innovación o la promoción de derechos. En torno al 60% de organizaciones ofrece servicios de ocio y tiempo libre y también son más de la mitad eh, las organizaciones que ofrecen algún tipo de actividad relacionada con la formación. Aproximadamente 4 de cada 10 organizaciones realiza actividades relacionadas con el acompañamiento, la intervención psicosocial, la intervención socioeducativa o el asesoramiento. Entre las organizaciones que realizan otras funciones sociales, una amplia mayoría realiza actividades relacionadas con la sensibilización. También son muchas las organizaciones que realizan actividades relacionadas con la ayuda mutua, la promoción de derechos y actividades de denuncia.